El payaso Kanki, el payaso Kanki. Oye, oye, ven, no te vayas, que tú, a ti te gusta esto. Atención. Está contento, el, eh, los muchachos están contentos. ¿Estás contento tú, Mira, Está contento él porque el Kanki está libre. Está eh, contento. Han soltado a Kanki, eh, le, le han variado la medida de cohesión. Después de un año, eh, el pobre payaso Kanki... Eh, también vi que también soltaron al que mató a, a uno de los de Junior también. Man, que hoy hay día de soltar gente. Ahorita soltan a Milon. Sí. Eh, en esto. No, ahorita que, soltan a, que a Milon. que nos suelten, que ahí no activamos oh, nada y dejamos de dar y comenzamos con otra cosa. Que andaba ese rumor, señores, eh. de que Milon estaba Aprendele aquí fuera del a país. Por, por los siete, eh. Andaba ese rumor de que Milon estaba fuera del país. Andaba ese rumor. Pues entonces, parece ser que duraron un año saben o sea, que un, le dieron, le pusieron como medida de cohesión, por eso quería que... Un Yehan, acuerdito, se llegó con un Kahn, año un acuerdito. Parece ser que eh, durante el año no pudieron probar, ¿sabes? No, no pudieron sostener, por eso que quería que Yeyan estuviera por aquí con nosotros, el señor Yeyane Antigua. Ese el líder. Eh, Yeyane estuviera por aquí para que nos explicara por qué pasó, o sea, que parece que se venció la, la medida de cohesión, se venció la medida de cohesión, eh del año y ya había, había que soltarlo es lamentable entonces le dieron una garantía económica de 5 millones 5 hey, millones, millones. Hey, hey, que hey. viene siendo cuánto Jorge ¿Eh? cuánto viene siendo 5 millones 5 millones cómo que cuánto, cinco ¿Cuánto viene siendo 5 millones no, atención porque... atención Cresó. Villa el huevo de neto ¿cuánto no, viene no, siendo no no no son ningún millones? huevo usted se equivocó U oh, no, no, usted se equivocó. ¿Será con... cuándo son 5 millones no, de dólares? No, no, no, no. Oh, eso es. <risa> Huevo de Génesis aquí. Me lo <risa> tienen que poner en grande ahí <risa> ahora. Espérense que están equivocados los no? dos. Eso es cuando usted... La garantía paga... económica, no es. Por, una, por un seguro. Cuando lo pueden uh -huh. pagar por un seguro. ¿Qué, qué que el seguro ahora, que equivale. Paga ser 10%. Pero... Pero yo lo que siento es que parece ser que no hubo creyentes Porque a lo que se ve es que la gente lo sueltó en banda el caso durante un año lo que pasa es que A veces no le dan seguimiento No le dan seguimiento Si no le dan seguimiento porque no había prueba. No, no, también se descartan de eso La fiscalía tiene que seguir el caso Sí, pero él va a seguir visitando Lo que pasa es que la fiscalía no tenía prueba ahí Puede ser que no tenías pruebas. Mira, hay situaciones. Pero que este, ese es el problema. Para mí, hubo la prueba. Hubo un la día? prueba porque le, le cantan el año. Un año hubo un una año. prueba. A veces la familia desiste, llegan a un acuerdo y una cosa y dejan de ir a las dos últimas. ¿Eh? Eh, tú sabes, esos no, acuerdos no. que llegan. No. Para mí fue que ellos no tenían pruebas. <ríe> señores. Oye, Escuche, que, no tenía, que no tenían pruebas y cómo no No me había en el de boca, público, fue. Y como no tenía prueba en Aquí el no se llegan a acuerdos los familiares hasta cuando le matan uno que lo venden. No me, no me digas ¡Oh! a mí, eso es tú. ¡Ay, ay! Que venden los muertos aquí. Tú lo dices en sentido de que hubo un acuerdo antes para... Puede que... ser porque no no, no puedo... No, no, estamos nada. no estamos firmando nada. Tengo un escudo grandísimo aquí en el cielo. <risa> Oye. Hay Pero... cosas que llegan, la gente se cansa a veces. Okay. No es fácil te llevar un... un la gente, no es fácil, de estar en una fiscalía metido, aguantando bochos, está atacando, que le resuelvan, dejando de trabajar, que fulano, que el muchachito está cansado de ir, que él es que, que lo va a señalar. Que pero la honesto, cancumanía es, se le metió que yo ¿qué? El trabajo del Ministerio Público es darle seguimiento, seguimiento al caso. Pero y darle si y firman... La prueba, pero duró un año y no... Y no, y no si y no, le dio, firman un documento. No y no tenía, no, no tiene importa, la prueba. No importa. Tiene la prueba. ¿Qué que no importa de qué? No importa. Es que no, es que, ¿qué no es, importa de qué? Que no, no firman. que no hubiera un acuerdo. La, que firman... La, el Ministerio Público puede trabajar de manera independiente. Oh. Yeah, eh, que cuando eh, firman neto. un acuerdo y reciben un dinero... No importa. Para, Nada de eso. No no, importa. Ahí mismo quedó. Ay, no importa. Ahí, ahí, mismo, que quedó. Público, eh. no, ahí eh. mismo quedó. No, ahí mismo quedó. Mira, es que... hay situaciones, escúchame, hay situaciones que las dos familias llegan a acuerdo. A usted le vamos a dar un millón. Uno, supuestamente, estoy haciendo un ejemplo. A usted le vamos a dar un millón para que usted decida de eso. Mire, firme mi ahí. La fiscalía para protegerse firma un documento. Santísimo, papá Tarima sabe demasiado. Sigue tú. Bien. Sigue tú. Sí, es tú. Okay. Sí, es tú. No, no, no, yo estoy queriendo. No, ya, señor, tú, ya, a, ya a ver si me responde. responde. Ok. Yo lo que te digo a ti que el Ministerio Público, no importa si la familia estuvo de acuerdo. Oye. No importa Oye. que la familia estuvo de acuerdo. Pueden, ha dicho que no puede. ¿Qué estoy diciendo? por no me cuán, que, que ¿Cuántos casos ¿Cuánto ¿Eh? caso, Entonces salió por lo que tú dijiste. Que no hubo prueba. Porque pues la familia canqui, la... familia Kanki, eh? Porque tiene que hacer que no, había, no hubo prueba. Tiene que ser. Pero que, que, que hay, que hay varias opciones. Hay variaciones. Puede ser que no hubo prueba. Pero lo que te estoy diciendo. Puede ser que cogían dinero. Pero que a qué caja dinero tiene la mínima. Es que poquito, no es lo mismo. No hay... Usted se equivocó. No es lo mismo. ¿Cuántos casos hay? Voy a llamar ya, voy a llamar ya. ¿Cuántos casos? No lo llame, que ahí no vino. No hay líder, estoy quillado con no el lo líder. Lo, no no lo vino, no. No, no, lo no lo llame. Tenía una reunión, tenía una reunión. Tenía ten, ten, ten, una reunión, tenía una reunión. No me hable de eso. No, espérate, pero. No es no lo mismo. En la fiscalía de Santiago, ¿cuántos <ríe> casos hay en Sí, pero en espérate. Yo lo que te estoy diciendo es que si durante un año ellos no siguieron, no probaron, la, no probaron es porque no tenían pruebas. Es lo que no te estoy diciendo. No me de eso. No, de eso, no tenían pruebas contra Cárdenas. Mira, mira, mira, mira, ¿Cuál ¿cuál creció? ¿Cuál creció? mira. Mira, mira. Es que, es, que, es que tú me estuviste hablando de dinero que los puede recibir el que eh, lo, lo creyente. Pero el ministerio. ¿Y cómo está haciendo? No. Espérate, ¿cómo no. está? ¿y qué hace el abogado? Hablamos ya, no, yo no vamos. Dije eso ey, yo ey, lo que digo es que el ministerio público, si tenía la prueba, independientemente que creyentes retire la denuncia, un ejemplo o tuvo un acuerdo o no fue, porque puede ser, porque es posible, porque no se ha descartado. Aquí está el líder, aquí se ha descartado. Porque yo tengo que tener eso claro. Tiene que ser lo que uno hubo prueba. Adesión, licenciado, y ella la entidad, ¿cómo usted está? Bien, bien. Estamos aquí en el, estamos aquí en el aire. Eh, lo mucho que me den un poco de retorno, por favor. Estamos aquí en el aire. Ernesto y yo tenemos una discusión. Porque Kanki salió, supuestamente, le, le variaron la medida porque durante un año no hubo una prueba, eh, no pudieron llegar a juicio a fondo, supongo yo. Vea, Ernesto dice que es posible que la familia haya tenido un Eso, acuerdo. Esa pues, fue una de, de las opciones. Porque lo y yo libertad. digo que aunque tenga un acuerdo con la familia, el Ministerio Público, si tenía la prueba, tenía que seguir. De hecho, sigue, sigue. Eh, si tiene más de un año ya el, el, el caso y él en prisión, inmediatamente cesa la prisión preventiva por la, por, por la propia ley. El Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva no puede exceder de un año. Okay. por tanto debe cesar la presión preventiva en el caso de que esté ya cumplida eh, estos 12 meses. En el caso de Canqui debe ser variada su, eh, su medida de coerción de presión preventiva a cualquiera de las demás, pero no, pero no puede seguir. Porque la propia ley establece el cese de la presión preventiva a partir del año. Entonces, ¿quién, quién la, ¿el Ministerio Público tenía que, que intervenir antes del año? Lo que se busca es que se llegue a juicio de fondo antes del año, pero en el caso de que, de que no se pueda llegar a juicio de fondo antes del año, entonces la, la, la presión preventiva debe cesar, pero el caso continúa. Él está en su casa mediante una medida de coerción, pero el caso continúa. No se llega a juicio de fondo por falta de prueba. Eso va a depender. No necesariamente por falta de prueba, puede ser que el proceso se haya dilatado eh, por, recuerda que cuando tú vas a una audiencia, normalmente eh, esa audiencia eh, es, son, son incidentadas por, una, por cualquiera de las partes con el objetivo de darle largas. Eh, el procedimiento a veces se, se puede tornar eh, lento y eso eso suele pasar, es normal, que los casos incluso pasen de, de, de más de un año eh, antes de llegar a juicio de fondo. Ok, entonces, eh, llegan, eh, que ya terminó en te otro tiempo, y ya la, el antiguo explicó, que a pesar que Kanki está suelto... Pues tiene ¿no? que seguir el proceso. Tiene que seguir el proceso claro, y claro. que todavía no se sabe. Así que nos vemos mañana. Adiós, Adiós Kanki. Sí, sí. Uh -huh. Es importante decir que el hecho de que no esté preso no significa que él pueda hacer lo que él quiera. Exacto. No, quiera que tiene un que un seguir. De 5 de pesos, hasta que él no pague ese dinero, no puede salir de la cárcel. Me imagino que no he leído la información de manera completa. Me imagino que tiene impedimento de salida. Okay. Eh, eh, eh, eh, Yeryan... Eh, los 5 millones, cuando es un porciento, es porque eh, una aseguradora. Cuando es a través de una aseguradora es un porciento. De los 5 millones que vienen siendo. Sí, no, son 5 uh, mil eh, pesos. Cinco mil pesos. No, 50 mil pesos. Un 10%. Un 10%. Un 10%, el 10%. El 10%, el 10%. 50 mil pesos. Gracias, Yayana Antigua.